Muy, muy contento, muy contento por el hecho de que se reconozca ¿no? una, una trayectoria de un año que, que hay mucho trabajo detrás y bueno, al final, pues también con un deporte que igual no es tan, tan multitudinario como puede ser fútbol o otros deportes, bueno, sí que es verdad que, bueno, que esto da, da honor y sobre todo muy, muy orgulloso de, de que en un, una comunidad como esta, con los grandes deportistas que hay aquí, pues que, que me den el premio a mí.